¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Glass of Cash Bueno chicos, lo prometido es deuda Aquí veis que tengo 6.000 de monedas para gastar Vamos a hacer una, una gran apertura de máquinas chicos Cogeros unas golosinas, unas palomitas Que vamos a estar aquí un rato abriendo máquinas Vamos a ver si llegamos a las 300 gemas para tener ese nuevo coche chicos que se compra El coche Vulcano y así poder probarlo en partida y nada, a ver si, se, si nos tocan legendarias vamos a ver si sale transformable por ejemplo venga, primera máquina chicos, vamos a ver bueno, coche que no tenía, taxi de Londres vamos a ver si también recuperamos porque creo que gastamos para poder tener el nuevo coche fusionado que por cierto, si no lo habéis visto os dejaré por aquí arriba el enlace de los coches fusionados por no deciros el que más me gusta y mirad, está chulísimo, tuvimos que dar muchas legendarias Efectivamente, no tenemos ni el barco submarino Nos faltaría uno para tenerlo al máximo Nada, a ver si sacamos el transformable Venga, vamos allá Segunda máquina, chicos, de momento bien Nos ha salido el taxi de Londres Ahora nos sale morada Frankers coche, venga, dos gemas, perfecto Falta menos de la mitad para llegar a 300 ahí está, venga, si, si me vas dando gemas, tampoco está mal coche de lujo, una gema más vamos rápidos, eh, chicos, tampoco nos vamos a entretener mucho ahí está, dos gemas, otra morada Mira, mientras salgan moradas, que me vayan dando dos gemas, está muy bien, eh, chicos para crecer más rápido a ver, común, bueno, Taxi de Londres, de nuevo Morada. este sí chicos, este es nuevo coche de esta última actualización piano de cola un coche piano es que manda manda venga va, de momento muy bien eh chicos, legendarias van a salir seguro Ahí está el bus de Londres, de Not Doppler perfecto nada, recordaros que dejéis un like al vídeo chicos que a veces se os, se os olvida, ¿eh? Yo la verdad que lo, lo agradezco mucho. Me doy cuenta de cuando dais a un vídeo like. Y a cuando no le dais. La verdad que me anima a subir más vídeos. Vale, luz del sol. Nuevo coche también. Me cago en 10. Los vamos a sacar todos. De la nueva actualización. Y eso quiere decir que también vamos a conseguir las 300 gemas. Para comprar Vulcano. Mira, va. Safari. Una gemita, enseguida entramos en las 200 gemas, chicos. Vale, coste nucial. Una gema. Insecto. Una gema más. Morada, horizonte. Bueno, bueno, bueno, el horizonte. Dos gemas. Común. A ver si sale épica ya. Que llevamos a las cuentas, ¿eh? <ríe> y no sale. Vale, coche nupcial de nuevo, por Dios Morada Bus de Londres Me da experiencia Tampoco porque estoy al nivel 100, chicos uh -huh. Vale, vale, vale Coche string Dos gemas, mientras sean moradas Que están saliendo una barbaridad Vamos bien, vale, si de car Lo que pasa es que al estar al nivel 100 Ya me deberían de dar algo de gemas O algo, es que no me dan nada Aunque no esté maximizada Barco de la Fortuna, lo que decía chicos Bueno, así tenemos Para una próxima actualización Si meten nuevo coche, hemos tenido suerte eh, Chicos, que en esta actualización Hemos tenido todos los coches para fusionar El nuevo coche Vale, el Polar Perfecto, dos gemas, eso es lo que... Épica Limusima Limusina, perdón Que la, tu, la tuvimos que dar para fusionar El, el holandés Ese barco fantasma Vale, astronauta, vamos una gema, otra épica, coche de bomberos, que lo no tenemos al máximo, por lo cual me dan 5 gemas, ni tan mal. Vale, triciclo, una gema, mini auto, como una otra vez, duque, a ver, vale, morada, coche de vidas, chicas, chicos. Y hemos abierto ya la mitad de máquinas que teníamos que abrir Hemos abierto ya 30 máquinas, ¿eh? Y quedan otras 30, venga, va. Cruzamos los dedos. A ver si tenemos suerte, por Dios. A ver. Pues al final nos vamos a quedar cortos, ¿eh, chicos? Ni 300 gemas, ni nada. Venga, dame 5. Bien, 5 gemas. Bien, bien, bien, bien. Vuelve bueno, la, la La legendaria, a ver cuándo sale, ¿eh? Épica. Cinco gemas, bien, bien. Venga, va. Que remontamos. Coche salvavidas, nada. No lo tenemos maximizado. Y a ver aquí. Este sí, vale Monovolumen. Vale, coche cápsula, dos gemas. Ahí está. 20 máquinas quedan, ¿eh? Por dios, que no me va a ser legendaria Ahora, venga, sal Una legendaria, tío 60 máquinas, tiene una legendaria Que, que parezca mentira una sola Pues bueno, No ha sido mala apertura lo que llevamos Pero que siempre se quiere una legendaria, ¿no chicos? ¿No estáis de acuerdo? Común. Venga, ¿y ahora? ¿Qué me dices? Pff, casi. Venga, épica. Vale, lo tuve el auto de choque, 5 gemas. Y a partir de ahora lo voy a dejar la animación. Porque tiene que salir legendaria. Ahí está, es común. Fuera, montaña rusa. Y la siguiente. No hay suerte chicos ¿Qué nombre tiene este coche? ¿Alguien lo sabe? Bueno, este creo que es el que faltaba de la nueva actualización No estoy seguro, pero creo que sí ¿eh? Faltaría el Vulcano Que no me va a dar para comprarlo Cosa que, que me fastidia un poco Pero vamos, que ya ahorraré más dinero Haré una apertura Ya... Dejadme abajo en los comentarios si queréis que la suba o la subo yo aparte. Y ya traeré el coche vulcano para otra. para vale, el barco de la fortuna. Camión tropa. Venga, venga dejo la animación. 10 máquinas. Y he abierto ya 51 máquinas, tío. No me sale una... No quiero insultar, eh. No, no quiero que se me vaya a la boca. Otra vez el mono. ¿Cuántas veces nos ha salido seguidas? Otra vez, ¿te imaginas? Madre mía, qué desastre. Qué desastre, 60 máquinas. Dios mío, que salga, que salga una legendaria. Carrito de supermercado, qué mierda es esta. Otra morada. Otra morada. La épica. A ver qué me da. El ariete. Está maximizado. 5 gemas. Bueno. Bueno, venga. Te lo compro. Morada. Franky Scorching Tres máquinas sale, ¿eh? ¿Que no, sale? no va a salir, ¿eh? 60 máquinas si no sale legendaria, chicos Uf, Madre mía Lendo. Bueno a ver, ¿cuál Última máquina Última máquina <ríe> Si sale, vuelvo loco ¡Ay! ¡Casi! ¡Épica! ¡Joder! Camión de misiles. Vale, ahora lo tendríamos maximizado. ¡60 máquinas, chavales! ¡60 máquinas! ¿Qué le pasan a los coches? ¡Están bugueadísimos! Mira, hombre, no mejor lo ves. ¡Joder, tío! Vale, ahí gemas. Una bueno, legendaria. Pues nada, chicos, hasta aquí la apertura de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un poco. Al menos que os lo hayáis pasado bien y nada, dejar abajo un like, suscribiros si no lo estáis y pronto más Crash of Cars, eh chicos tengo nuevos vídeos pensados así que campanita y atentos, eh hasta luego